A eso, maguey tiene, tiene trabajo, tiene fuerte, que es duro. Pero tiene uno que, que tenerle práctica para sacarse una hoja de eso. Si no sabe, no, no da para salir. No, yo llevo y, y lo corto con la rula, le quito la espinita. Y lo único es cortarlo y quitarle la espina y ahí ponerlo en esta, poner uno su piedra y ya. Y... Y dale con esto, esta es la macana, primero se le da el espinazo arriba, espinazala, se voltea de la barriga, bueno ahí es donde se amarra entonces, le queda la punta, la espunta. Mi mamá me enseñó a tejer.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 que, que todos nos queramos como indígenas, que es, para mí eso es grande.